No sé si sabéis que hay una página web del ayuntamiento donde podéis hacer vuestras propuestas para mejorar la ciudad o votar las de otras personas humanas. una berenjena pintada en cada esquina. Que esto no hacía falta ni decirlo. Borrar todos los pimientos que haya pintados y luego, pues, pues claro, pues pintar una berenjena. Ni un pimiento más, eh.